Ah, no bueno, volvimos Estamos acá desde Tapiales. Estamos acá desde Juventud de Tapiales y recién me decían Che, ¿qué pasó con la transmisión? No, el partido se, se, había, cortó, terminado, se, cortó, se y... había terminado Se Y hubieron algunas Escenas, estaban nada, la no, Mirá, estaban medio caliente Y nosotros nunca mostramos cuando están calientes Nunca lo mostramos porque No, no, no tiene nada que ver Lo respetamos porque decimos que la línea de juego para adentro son temas de los jugadores y ellos lo arreglan como sea, pero lo arreglan. Este así que legalmente hemos cumplido todo. Terminó el primer tiempo, gana el local 3 a 1. Estamos en 0-0-0-0 de tiempo y ya arrancarán en cualquier momento. Ahí, ahí está Julio también. Hay un montón de amigos. Es un, en un debut picante ¿Quieren que ponga voz de, de los relatores de Fórmula 1? Me lo hago, si lo... En un debut picante Del comienzo de la temporada Arranca en la parrilla Comienza en la Fórmula 1 En la parrilla de largada En el primer puesto Juventud de Tapiales Detrás, Deportivo Metalúrgico Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué, qué pasó. ¿Qué pasó? Nada. Los últimos segundos del partido tuvieron recalientes, mucha velocidad, este, algún roce. Y bueno, pero después, ¿qué pasa eso? Vos lo ves a los jugadores, porque ahí enfrente a la cámara, está hablando el Lolo con el número 7. Ni se charlan, ni se entienden, ni se conocen los jugadores de futsal. No pasa nada. Creen más cosas, el público que mira el partido, que lo que realmente sienten los jugadores adentro. Sí, hubo expulsados en el primer tiempo, gracias por recordarnos. Es una pequeña escaramuza, muy bien, muy bien dicho Don Julio Danís. Eh, habían expulsado al técnico del Deportivo Metalúrgico y a un jugador. Luego... este. Se empezó a picar, a picar, a picar hasta el final, pero ya pasó. Eh, no, expulsados no hubo. Ah, no. no. En el primer tiempo sí. Sí, pero te preguntan si en el agresca eso. Ah, no, no, no, no. De la pelea no hubo ningún expulsado. Nadie. Se arregló entre jugadores, técnic eh, técnicos, algunos hinchas que colaboraron, otros que no colaboraron. Que se pusieron a cantar y a gritar como si fuera no sé qué. Los árbitros fueron al baño Y así vos de árbitro, Fede, ponete ahí si tenemos la, la tarjeta Adiós, del Ruso eso. tenemos la tarjeta del Ruso González una tarjeta oficial sí, bueno. como no alcanza con eso. ¿Cuánto van? Valentín Alfaro pregunta y yo te respondo 3 a 1 gana Juventud de Tapiales ¿El partido cómo empezó? Empezó al revés digamos, en la visita metalúrgico lo tenía muy apretado al local el local respondía muy bien en la defensa y salvó muchas situaciones que pudieron o tuvieron posibilidad de hacer gol que no fueron en ese mismo trámite, en una jugada hace el primer gol el local y ahí fue como un shock anímico me parece, porque Después rápidamente metieron el segundo y hasta el tercero que va ahora no pararon. Descontó luego la visita. Te juro, te juro que cuando vengan los jueces empezamos, ahí aparecieron. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Por acá todo tranquilo Está bien ah, Los árbitros tienen que resetear el reloj que está allá adelante y poner todo, todo en cero menos el resultado. Mirá, Adriana Dos Santos dice, mandamos, escucha Fede, mandamos nuestro apoyo a Mauro Rein el 11 de Tapiales desde Tierra del Fuego, la cuna del futsal. Pero muchas gracias Adriana Los Santos. ¿Qué temperatura Ag tienen ahí? Agárrate con el que te va a mandar saludos ahora, ¿eh? capaz lo conoces, ¿eh? A ver quién va a mandar saludos ahora. Ay, voy, voy. Desde Tierra del Fuego. Ahí están poniendo de vuelta periodo número 2. 20 minutos completos. Arrancamos de vuelta que me en quiero. cero. Somos de Burling, al loco, dale, apura. Sebastián sí, Giroma. Dale, loco, dale la hora a sí, Sebastián Giroma. Es... 6 a 0 ganó la tercera del triangulito ayer. Vamos arriba la Gironeta. La Gironeta empezó a pleno, a, a pleno. pleno. Muy bien, Sebastián, lo felicito. Néstor Javier Barrio Nuevo, excelente transmisión, Otro, pero sos bien. un exagerado. Sos un exagerado, urito. Vamos a ver qué pasa. Me dicen que son árbitros de primera. Yo me duermo, me duermo dice Hernán. Eh, y estamos igual estamos igual. Prestamos un cachito a la almohada. Pero Hernán, vos fuiste el que se fue al baño y dejó de ver el partido. No, no? no, no, vos no fuiste, ¿no? ¿Qué comiste? Vale, no? fue la lejuela, gritamos, él dice, la hora de Urlingan es insoportable, presiónalo. No, no, no, somos, somos de Urlingan, mañana tenemos que repartir el diario, ¿qué más tenemos que hacer? Mañana, tenemos que, mañana salimos a repartir el diario de papel de marzo. Las vueltas, son tres días... No, ¡Está buenísimo! Muy bueno, vamos amigos, buena transmisión, Sebastián Ciroma todo, todo esto por dos kilos dos kilo de queso cremoso. Mirá, el Ruso González. Se está durmiendo. Se está durmiendo, <risa> Ruso. Uh, le sacó roja. ¿A quién? A uno a un, a de Tapial. Ahora fue al banco. Y ahora juez. fue a otro y lo va a sacar roja también, me parece. No, Chao. no. Sigue sí, echando gente al juez. Che, que no nos echa a nosotros. Y lo que pasa es que por ahora, según me enseñó el Ruso... Y el 10, al 10 también. No, no, no. Otra vez sopa. Otra vez sopa. Saben que te digo que este segundo tiempo, no sé si arranca. Mucho. Sí. Saca más rojas que yo, dice. por pues eso. A ver. Se le acaban los datos Federico. <risa> no arranca más, la madre. Quinta y segunda de sensación. Sí, sí, entre, mirá, claro, más frío es, porque está en el medio de la lugar, Qué lindo lugar, qué lindo lugar. Me encantaría, isla. me encantaría. 5 grados, dos, dos grados de sensación térmica. Chao. ¿Saca qué dice? ¿Saca que. Saca qué? ¿Saca amarroja no. Yo, yo qué? Recién so... el árbitro vino caminando para acá y yo dije, nos echa a nosotros también. Y dije, pero no, zafamos. No, no corten. <risa> no corten. <risa> <risa> Hernán pide que no corten. ¿Vos querés que firme el quilombo? No, yo no filmo los quilombos, yo los lo corto porque no sirve. Un abrazo grande a los jóvenes. Marcelo Ferrini Gracias Es un problema Eso Pero bueno, ahora por suerte Se sumó a la transmisión Ay, Ruso, despertate despertate. ¿Qué sé yo Si no me pongo a hacer Me pongo a bailar, a hacer bailecito boludeces delante de la cámara Para que se despierten Está muy charlado. Saca más ¿Eh? roja que yo de tirar Rusia. Claro. Es ver, eh, ah, eh, está jugando en Vélez, vamos a ir. Él, jugó, él jugaba en Tapiales. Marcelo Ferlini. No sé si vamos a ir, porque después Federico lo que dijo sobre el presidente Vélez, no sé si nos dejan entrar. Vamos a ir a echar. ¡Ah, lo vamos a ir a echar! Bueno, arrancó nomás. Ver, arrancó, pa. Pon el lodo. 3 a 2 tiene que poner Tiene que poner 3 a 2 allá No 4 a 1 Santos es jugadora de perro Soy Joaco de la octava Aguante Cultu, gracias Diego Saludos a Lara Reyn que está en la tribuna, alentando a Maura Bueno Va ganando el local 3 a 2 ahora Vamos a, vamos a enfocar Alúrgico sigue con un hombre menos en cancha. Y porque le echaron al 10 cuando arrancó. Claro. Sus apuestas señores ¿Cuánto tiempo dura este segundo tiempo? Venga, aprovechar en vez, en vez de hacer falta final para Tapiales. Tengo que va todo para vos, porque vos pagaste Ah, sí No me la quedo yo A ver qué pasa Bueno, a ver Penal, ahí va Y, acá... y a Lolo Y a Lolo le van a dar Muy bien el arquero metalúrgico Muy bien Llegó en las redes del costado Con las manos sale Con el patón Sigue sí, por su cuenta vale, vale, vale. Mirá de El patón va, va, va, El patón cómo juega Mirá Juega todo Hernán Sosa que lo llevamos en el auto Un abrazo un abrazo, hermano Mirá el patón, mirá el patón, el patón. Oh, Juega mira el patón, ¿eh? Juega, juega mucho Ahora eso se hace ahora están jugando Es probable, es probable Enzo, es probable. El ¡Eh, patón, miren el patón. Juega con los brazos, juega con los brazos. No fue falta. Eso no fue falta. Claro que no, se la saca, pero bueno. Es un público especial de llegar ahora porque se ríen con nosotros, nosotros nos reímos con ellos. ¡Uh, es un tren! nadie afloja nadie afloja Micaela Reaño vamos culto vamos carajo dice es un gusto es nuestra pasión es nuestro gusto también poder transmitir esto Y arranca Buena circulación de pelota del local. El ruso González dice apuesto 200 a que el próximo gol lo hace el Lolo de Metalúrgico. terminar, 3 a 2 gana el local todo puede pasar, eh De eso. ¡Ah! Se está picando el público. ¡Muy bien! Vamos arriba con eso. Hay dos apuestas. Talúrgico, la altura de tapelos es muy bueno. A ver, ¿qué hacen acá? Tiene que volver atrás. el piso para Metalúrgico El jugador de Tapiales el número 8 ayudando a Lolo a pasar la recuperación física. Por eso yo le digo, los jugadores tienen cruces y se ponen ásperos dentro de la cancha. Es un tema de ellos y nada más. Y el patón. Muy bien, en un tiempo el arquero de del local, de Tapiales, que se está marcando hacia dónde va a tirar la pelota, va a llegar afuera, afuera, afuera, afuera. Y por si esas cosas vos recién te enganchás y no sabés cómo va. Estamos en el segundo tiempo, faltan 11 minutos para terminar. Está ganando el local 3 a 2. Muy buena, con el pie. Bueno, el remate de Patón, ¿eh? Con el pie izquierdo. Es A es la hora de un Deportes a través de los ¡No! fútboles, ¡No! ¡pues! ¡Empató el partido! ¡Como loco! ¡Mueve! ¡Empató metalúrgico! ¡Empató metalúrgico! Se están 3 a 3. Sexta, ver, falta. Sexta. sexta falta Sexta falta Seis a ver, cero pues. Seis a cero, lo que pasa es que la tiene complicada Metalurgico porque tiene Ya está la sexta falta Y el local tiene cero falta La va a patear el, pat, el patón Me parece, ¿no? El patón No, ¿qué patón? Sí, para ah, no, perdón Para Tapiales. No, es el chico de acá, perdón, me confundí. El 9 creo. A ver. No veo el número de acá. ¿Qué es el 2? ¿Y dónde está el número? Extrañamente el arquero. Enzo hizo. Vamos lío. Una brújula para amarse dice claro porque yo me perdí en un momento ¿qué le vas a hacer son los años rusos excusas este, quiere la muerte dije. no vi el número del jugador estaba tan puesto de perfil que fue rico me se sentó y lo sacó yo me corría no le veía el número además de que me confundí el, el equipo que tenía que patear el penal por eso dice Russo, dice una brújula, se perdió. El patón, con la cabeza la baja el local. Lo cruzan, no llega a ningún lado. Saque de meta para metalúrgicos, el patón, les quiere mandar a todos adelante a jugar. El metalúrgico es duro, ¿no? sí. Cuando venga el minuto, yo le doy mi opinión. Qué positivo sobre metalúrgico. Sigue aguantando. Lo pegó. Le pide disculpas a vosotros porque tenía que haber devuelto la, la pelota. para arriba el público 9 minutos 57 un montón de tiempo en el futsal como se dan cuenta si recién llegaste Oquita de baño, de viste Y te este llevó mucho tiempo Empató No 3 a 3 goles 4 a 3. Metalúrgico es duro. Es muy duro. Que era una característica positiva sobre el equipo, los metalúrgicos, ellos como jugadores, como personas. Pero hay que reconocerle que remontaron, que le echaron un jugador en el primer tiempo, que le echaron al técnico. Bien, son decisiones vos, no lo estamos discutiendo, estamos contando en qué situación estaban estaba. Arranca el segundo tiempo y le echan a otro jugador más. Eh, si quiero lo enfoco el señor que pasó adelante. Eh, a pesar de todo eso, el, el tiempo de las rispideces y el tiempo de las discusiones y de los gritos y todo eso se termina, se ponen a no jugar y lo empatan. Bien. Después que lo empatan, como dice Federico, es un equipo duro, metalúrgico. ...sigue jugando, sigue insistiendo... ¿Puedo decir algo? Vale. Vinieron con 10 jugadores... ...le echan a 2... ...está jugando con 8... ...y lo dan vuelta... ...terrible... Sí, sí, sí... ...entonces... ...ese recurso interno... ...que tiene cada uno de ellos... ...en, en, en poder bancar la situación que están viviendo... ...es para destacar... ...esto estoy hablando... Solo de ellos como deportistas, como futbolistas. En el caso de lo que uno tiene que hablar sobre el local, muy buen equipo, muy afilado en la defensa, cuando muy bien respondiendo al, físico, al, al juego físico que por momentos nos pone en el 8 minutos 30 para terminar. Y el buffet ya está cerrado acá. No, sí. No sé por qué. Dale con este córner, a ver. A ver si lo empata. Faltando ocho minutos. Ahí le queda, a ver. ¡Uh! ¡Qué pelota que sacó arquero! Tremendo. Como el patón organiza, mirá, viste, estoy bajando un cacho la garganta. Ah, pues ya sigo. Te comieron la lengua los ratones, Sí, un poquito para ah. bajar la locura. Corner otra vez. Bueno, corner otra vez. 4 a 3. Lo de vuelta, metalúrgicos. 7 minutos faltan. Arquero, jugador, Tapiales, faltando seis. Linda remera la de sí. arquero, jugador. Puede terminar cualquier cosa. ¿eh? Sí. Lo pasa que el patón tiene.. Que el patón tiene muchos años de experiencia. Muchos años de jugar. Vamos a ver cuál es el resto, el resto anímico, cómo responde el local. A esta situación, que lo tuvo como un dominador de la mayor parte del partido, ahora se dio vuelta. Vamos a ver cómo responden ellos ante esta presión y esta exigencia. Metalúrgicos. Buísimos, metalúrgicos, muchísima gente de, lo, de los que Facebook te muestra lo que tienen registrado y no te muestra lo que no están registrados. son visitantes, gente por otro no los muestra Vamos, lío, vamos, hijo, pero se viene tapiale A ver, Abrida. uy, mirá vos, y pasó. 11, tapiales y un tiro pasó sí. a 6 centímetros pide tiempo metalúrgico y diga, hable, Fuente. para todo el país Marcelo Coba. ¿Qué voy a decirles me encanta el futsal uno tiene cosas para analizar siempre es un plus el carácter en el juego físico que puede tener y que tiene metalúrgico pero de ellos que están ganando se suma la experiencia del patón por ejemplo se suma la experiencia y que está más tranquilo jugando lo que lo hemos visto en otras ocasiones salió por el lado del local son todas, todas cosas positivas pero como digo yo vos estás jugando contra otros cinco jugadores que quieren hacer lo mismo que vos hacés la balanza se dio vuelta y se inclina para la visita ahora. Y ahora el local va a tener que demostrar y ver cómo sale de esta situación. 157 faltan. Metalúrgico viene de ascender de la D a la C y guarda que puede ser en el campeonato este de esta división C de Pucallpa no vino, no viene a Metalúrgico a decir uy soy uno más eh guarda con Metalúrgico. Y ahí está. ¿verdad? Ventaja de 3 Ahora 6 a 3 Gana Metalúrgico El gol del Patón Y sí. gol de Patón Vamos a tapiar. Hay que buscarle la vuelta Hay que continuar Seguir jugando Ser más rápidos, estar más precisos Un minuto 40, gana gana Metalúrgico 6 a 3. Lindo partido, vinimos a ver acá a Tapiales, ¿no? No pensé en tener un partido de estas características tan fuerte en el inicio de temporada. Muy bien, Vale, Valolo. Mirá. Oh. Minuto 14. Nuestra primera transmisión del 2022 Otro gol de Lolo Otro gol de Lolo, 7 a 3 Muchas gracias a todos por estar del otro lado Esto fue la hora de hurlingham Faltan 20 segundos Muchas gracias a todos por seguir La hora de Hurlingham. Otra dedicatoria más caer a tierra son, no pasa nada, cultu, esto recién empieza, claro que sí, cuatro segundos va a, ganar, va a ganar metalúrgico, ganó en la primera fecha de la división C, de Futsal Afa, lo viviste por la hora de Burlingame. Que tengan todos muy buenas noches y gracias por seguirnos.